Mira, hay mucha información que avala esto que estábamos mencionando, ¿no? Que por ahí la gente no sabe leer las etiquetas, no las lee primero, el 75% de las personas no lee etiquetas y de lo, dentro de los que la leen, tres de cada cuatro personas no las entienden. Entonces parece todo una, una expedición poder entender lo que voy a comer. Uh -huh. Por eso es, bueno, justamente estas advertencias, estos sellos de advertencia que, que impone la ley para que podamos estar más atentos frente a los nutrientes críticos. Uh -huh. sí, estos nutrientes que mencionabas recién, Marce, que nos podrían hacer mal, ya están más que conocidos, estudiados, ¿sí? Que son nutrientes críticos, están muy relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles, uh -huh. que terminan siendo la principal causa de muerte del ser humano. que uh -huh. Por ejemplo, obesidad, diabetes. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces... Estudiando bien cuáles podrían ser factores detonantes de estas enfermedades, tenemos a estos nutrientes que son los que aparecen representados en los octágonos. Es uh -huh. decir, ¿qué va a aparecer? Para decir a la gente, porque muchos por ahí dicen que es esto, por ahí no estaban al tanto, digamos, aquello que te hace mal solamente es lo que aparece en ese... Eh... ¿Cómo se dice? Sí, en ese sello, ¿En verte, ese sello de, de ocho lados. Claro, de que claro tiene ¿no? alguna presencia algún nutriente crítico. Que recordemos octógonos. que estos son todos nuestros nutrientes críticos son los que están relacionados con estas enfermedades que son un mal general claro. lamentablemente y como decimos, obesidad, diabetes, cáncer uh -huh. también, sí, hipertensión. Entonces nos advierten. Imagínense, yo pongo una comparación para poder entender el porqué de estos sellos. Imagínense de estar en la calle y que no existan señales de tránsito. Desastre. Claro. ¿Para qué están las señales de tránsito? Para que podamos circular cuidándonos y cuidando a los demás. No, las señales de tránsito no impiden que circulemos. ¿sí? Entonces los sellos no es que nos van a decir no comamos esto. No prohíben los sellos. Simplemente Tra advierten. informan, advierten, uh -huh. para que podamos tomar decisiones más conscientes en base sobre todo a ese riesgo ¿no? de esas enfermedades eh, crónicas no transmisibles. Seguramente muchos están pensando ahora en casa, diciendo, pero yo hasta el día de hoy no he visto en muchos alimentos este etiquetado. Capaz que estoy acostumbrado a viajar afuera y verlo en otro país, pero en la Argentina no lo he visto. ¿Qué productos podemos encontrarlos? Bueno, justamente, como estamos hablando de esos nutrientes críticos que vendrían a ser las grasas, uh -huh. sobre uh -huh. todo las grasas saturadas, los azúcares, el exceso de calorías por porción y el sodio, eh, hay alimentos que no los van a tener a los sellos porque no los tienen agregados como ingredientes. Porque Bien. eso también es fundamental. Tiene que ser un ingrediente agregado a un producto. Entonces, en, si yo estoy produciendo galletitas y en mi fórmula de producir galletitas, en mi receta, agrego azúcar o agrego grasa saturada uh -huh. y está pasando los niveles máximos que propone eh, la Organización Panamericana de Salud que es, es la que ha creado este sistema de perfil de nutrientes. ¿sí? que. Te hago un paréntesis en eso que tengo una duda. ¿Esto que estás hablando es en Argentina? O sea, en realidad esto estándares es, o cada nivel. uno lo fue claro. apropiando Ajá. cada país, por eso vos mencionabas recién que Chile, por ejemplo, sí. ya los tiene, Brasil, en fin, casi todo el, Sudamérica uh -huh. los tiene, ahora incluido nosotros también. Pero bueno, eh, obviamente que todo eso está también relacionado con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bien. Hay mucho estudio por detrás de esas recomendaciones, de estos límites, de estos máximos establecidos, uh -huh. ¿sí? Por suerte, libres de interés. Con lo cual esto es más que un beneficio para todos. Claro. Entonces, yo estoy haciendo mi galletita, sí. le voy a agregar grasa, le voy a agregar azúcar para que sea rica, sabrosa, dure más, en fin. Si se excede con estas nuevas, estos nuevos máximos, estos nuevos topes que estamos implementando, tengo que advertirlo. Claro. Cuando es, claro entonces, cuando aparece ese exceso, ¿es porque cuánto de dañino es a la salud? Y en cuanto mayor exceda el tope, y por ahí. Tengo que leer exactamente, o hacer. sea, tengo que leer el porcentaje que aparece. No, ¿Cómo ojo, es? Porque justamente, echa la ley también, echa la trampa un poco. Mm. ¿No? Ya claro, sabemos que pues, se excede algún azúcar hasta un punto quizás que no te hace tan mal, pero si se excede muchísimo. Claro, se lo ponen cuando ya exceden un montón. Cuando ya exceden este límite que ha propuesto, digamos, el, en relación con las recomendaciones de la OMS y la Organización Panamericana de eh, Salud. Si exceden estos límites, que lo que mencionábamos recién, hay dos etapas, porque de repente, imagínense, de un día para el otro, por ahí poner todo, de, de, de una, cambiar las fórmulas o cambiar el packaging, bueno, se le ha dado un tiempo a las pequeñas y grandes empresas para que vayan poniendo los rótulos o un tiempo prudente para que cambien un poco sus recetas. Esto uh -huh. es lo que hablabas de las etapas, que ya terminó la primera etapa y ahora ya segunda etapa, sí o sí, tienen que tener es todos más estos rótulos. Bien. Sí, en la uh -huh. primera también. Lo que pasa es que era un poco más tiempo, amplia. Sobre todo las pequeñas empresas que por ahí no tenían... Tanto recurso para salir a etiquetar, no sé, un paquete sí, de Sí, para cambiar claro. también, por ahí, alguna uh -huh. fórmula. Hablando de esto de cambiar las fórmulas, hay muchas empresas que lo ven como negativo, obviamente, que en, en sus rótulos aparezcan sellos de advertencia. Y claro, porque puede decir la gente que, que cambio Entonces y no lo compro. otra cosa. Porque me hace mal. Exacto. Entonces, por ahí también la idea es motivarlas a que hagan productos más sanos, más saludables, más, más naturales, ¿no? Que nos uh -huh. hagan bien. Pero bueno, con tal de que no haya sellos, hay un queso conocido. ¿Un queso para untar? Un queso para untar. Oh, este ¿Color rojo? Color rojo, color verde. Eh, ojo ah, con eh, el verde también. Ojo con el verde. Bueno, ahora quiero mencionar algo de lo verde con esta ley. Eh, este quesito tan conocido, sí. así, el que está casado con la crema. Eh, muy bien, Emi, muy bien. Me gusta que aprenda de mí. Eh, ese quesito, para no poner sus rótulos, o tratar de no poner ninguno, sí eh, lo que ha hecho ha usado el queso como ingrediente. Sí. Y esto tiene que ver con esto que me mencionabas recién. ¿Cómo hago para saber la calidad? ¿Tiene que ver con los rótulos, con los sellos de advertencia No. La calidad del alimento está determinada por la lista de ingredientes. Claro, y ahí es donde... ¿Por el, por el rótulo de atrás? Por, ah, claro, por la lista de ingredientes, sí, sí, sí. ¿sí? Como decís, ingredientes, dos puntos, ¿qué es lo que tiene? El orden de esa lista de ingredientes nos va a decir qué es lo que más tiene y a lo que menos tiene, si ¿sí? uh -huh. Ese orden va decreciente. Entonces, si comparáramos, ¿no? El rótulo del queso antes de los etiquetados. O sea, y el hace nuevo dos, hace dos años. Claro. Y la nueva fórmula, sin sellos, vemos que la lista de ingredientes es totalmente distinta. <susurra> Y lo que han hecho, sí, realmente le han reducido las grasas, le han reducido el sodio, por eso no tiene sellos, pero ahora usan como ingrediente el queso untable. Pero, espera, ¿antes nos ah. mentían? ¿Pero antes nos mentían? No, antes estaban y engañosamente nos hacían creer que no estaban. ¿Por qué? Porque tenía tapa verde, porque decía light. Wow. Entonces uno creía que no era para tanto, le restábamos importancia, pero al mismo tiempo todos decíamos, es tan rico que no puedo dejar de comerlo. Emi, claro. nos dicen que nos llegan mensajitos y consultas, así que sí, desde ya vamos a empezar a leerlos, eh, a ver qué opinan no de esto que preguntamos. ¿Le prestas atención a la calidad de tu alimentación? Bueno, la primera respuesta dice, buenas tardes, lamentablemente hoy vemos el precio, no la calidad. Te banco, te banco. Sí, lo veo en muchos productos. Tengo una nena autista a la cual le tuve que cambiar la alimentación y ha cambiado terriblemente. Buenas tardes, chicas. Muy lindo el programa con respecto a la consigna. Sí leo las etiquetas. Lamentablemente ya no puedo elegir mucha calidad. Solo en algunas cosas, pero por lo general elijo según el precio. Hola, chicas. Lo he visto, pero no los entiendo. ¿Cuáles sí son saludables o no? Los he visto hasta los quesos cremas light bueno mira a ver ahí eh, tenés una, una. una pregunta gracias por los temas que tocan siempre muy interesantes querés responder Emi la, la claro, arriba claro cuando saber bueno. que algo es saludable y cuándo no justamente digamos estamos, estábamos tomando el ejemplo del queso crema untable uh -huh. el que antes decía light ahora la ley impide que los productos digan la palabra light porque la gente generaba mucha confusión con eso uh -huh. capaz que light no significaba bajo en calorías Significa que está reducido en algún nutriente, en, algo, en algún componente, que hay en liviano, así que... por, ejemplo, por ahí puede claro. ser light en sodio. Y era un claro. queso todo verde y vos creías que era bajo en grasas o bajo en calorías y solo lo único que tenían era reducción de sodio. Entonces, ahora esta ley impide que digan light. Entonces, con respecto al queso, ahora no va a decir light, va a tener el mismo color, es azul con la tapa verde, no dice más light, uh -huh. pero vemos en esa lista de ingredientes que ahora tiene como ingrediente principal queso untable, o sea, que ya no es un producto que es queso untable, sino uh -huh. que tiene al queso untable como ingrediente y como tres o cuatro estabilizantes, le han metido muchas más cosas químicas para poder darle claro que no. bueno. una cosa pero parecida no es bueno. al queso. Claro, que, claro no. que no. Por eso decíamos, bueno... Ahí va lo de la calidad. La calidad va a, ver, va a ir más bien determinada por esa lista de ingredientes bien. que por los sellos negros. Uh -huh. Por ella, por ahí de repente puedo compararlo. Capaz con que otro el negro te sirve como para explicarle a todos. Que los es peor, digamos, porque oh, tiene como, más, claro, más como un, claro, esto es una alerta que tenés que leer. Con Exacto. detalle lo que tiene. Tal cual, y por ahí comparar. Entonces ahí, en esa comparación, entramos en juego con el precio, sí. con el gusto, con la cantidad que trae, para pero, qué lo voy a usar. Pero, ¿Mm? por ejemplo, eh, hay mucha gente que no lee todos los ingredientes, porque la verdad que una lista re larga, está así de chiquita, tenés sí. que llevar... O sea, ni, ni con anteojos creo que lo podés leer, porque es así pequeña Sí, es verdad. Digo, que a la gente que le decimos con respecto a cómo elegir a un precio mediano porque la verdad que a veces la, la gente si no sabe que por ahí la mejor marca quizás que es mejor claro. y, y no puede leer eso, puede elegir de alguna manera y decir bueno esto sería más saludable que esto otro. Y cuantos menos sellos de advertencia tenga sí. el producto que yo voy a comprar, mejor. Mejor, obviamente. Uh -huh. Y si llega a tener... Lo mejor los sellos, que no lo tenga, ¿cierto? Bueno, no siempre. Depende, Ahí claro. es donde me puedo poner un poquito más este, quisquilloso, puedo leer esas listas de ingredientes y averiguar un poco más. Sobre uh -huh. todo si es algo que consumo periódicamente, claro. habitualmente, pero si es algo que como esporádicamente y tiene sellos, bueno, justamente, como las porciones, por lo menos me voy a fijar cuánto es la porción sugerida, tal vez la porción sugerida son tres galletitas, son dos rodajas, eh, son cuatro cucharadas, bueno, me mantengo en esa porción. Claro, Que no por ahí, consumirlo, pero... Exacto, que Perdón. por ahí antes sin los sellos no ni siquiera prestaba atención a cuánto estaba comiendo, no. Sí, ahora si tienes ellos claro. tengo que prestar atención. ¿Cuánto voy a comer de estos? Sí, ¿Sí? ya de por sí esas porciones, al tener los rótulos hablan de que están excedidas. Claro, que tenés sí. que prestar atención. Vamos a ¿Qué? seguir compartiendo mensajitos porque nos dicen que van quedando un montón. A ver. Este dice, "Hola, yo pensé que elegía bien, pero ahora me doy cuenta que no me gusta la me gusta la advertencia y qué son las grasas saturadas, quién controla esto?" Bueno, esto está controlado, como decíamos, eh, digamos, hoy en día el gobierno, mediante las recomendaciones de la Organización Bien. Mundial de la Salud, ¿sí? Tomamos esas recomendaciones y adaptamos todas estas eh, propuestas, estas herramientas que, que tenemos a, a disposición. Las grasas saturadas son las grasas de origen animal, ¿sí? Son las grasas que aportan eh, todos los productos que vengan de los animales. O por ahí un producto, una galletita, por ejemplo, que tiene agregado grasa animal. Sí, esas son las grasas saturadas. Están muy relacionadas las grasas saturadas, sobre todo las muy procesadas, sí como por ejemplo las hamburguesas, bueno, las anchuras, los, uh -huh. lo, los embutidos, las salchichas. Ese tipo de grasa saturada es la que eh, está relacionada con las enfermedades del corazón, las mira, enfermedades del corazón. hablando de carne, con este mensaje, hola, por ejemplo, nadie mira el tema carne, la molida o carne picada en las carnicerías, los alimentos en la carnicería tendrían que controlarse más. Esto es como el tema, porque lo que dicen... Es que, al, eh, por, como todo ha aumentado, han bajado la calidad de la carne molida y ahí tenemos más grasa. Claro. Eh, y ahí te que no va un poco calidad? más de miedo hoy, comprar carne. ¿Y ahí qué hacemos? Y, sí, por ahí, en el, en el en la medida que se pueda, por ahí elegir el corte y pedirle sí. al carnicero que nos que, la que pique lo haga. en el momento. Sí. Porque por ahí la más barata es la que más grasa tiene. Y claro. sí. Es, es más, más grasa, digamos. Más y grasa eso animal. no va a es estar, este, no, claro, no va a estar tampoco con el sello. Bien. No los va a tener. Mira, seguimos leyendo. Hola, buenas tardes, chicas. Soy Silvia de San Martín. Yo cuando voy al súper no leo ¿sabes? esas etiquetas. Lo compro y listo, pero sí está bueno leerlos. Hola, dice mi nombre es Valeria y el etiquetado me parece excelente. Cada persona elige qué comer. Lo bueno es saber con qué nos estamos alimentando. Sin embargo, no veo muchos productos con los sellos. Uh -huh. Para mí son re necesarios. Busco productos con pocos sellos y con pocos ingredientes. Menos procesados, gracias por informar. Ah, ser esto que tenga al tener menos ingredientes es más saludable? Y eh, bueno, eso es una buena relación. ¿sí? Sí. Pocos ingredientes, entendibles, legibles, digamos que uno los puede conocer como los ingredientes de una receta que vos harías en tu casa, Marce. A si ver yo conoces los ingredientes, de repente claro. leer una lista de ingredientes que no entendés nada de lo que son, y ya hablo de cosas más químicas, aunque sean pocas. ¿sí? Pero esto de la lista de ingredientes y ver cuántas, cuántos, cuántos eh, ingredientes tiene, es importante. Si tiene muchos ingredientes, y ya es algo más ultra procesado. Claro. Mira, hola, ayer fui un control médico y con todos los estudios me diagnosticaron este severa. ¿A cuál etiqueta le debo prestar atención o no debo comprar? Gracias. Y eso es una enfermedad del hígado, ¿sí? Por ahí puede llegar a venir. ¿Tiene que ver con la mala alimentación? Y muy está muy relacionado la mala alimentación con problemas del hígado. Eh... Pu puede llegar a ser una estetosis como un hígado graso se lo conoce muchas veces uh -huh. y el hígado graso se empieza a generar por exceso de carbohidratos. Ay, oh, Dios mío. Esto del, el, por ahí lo que tendría que tener en cuenta serían exceso de azúcar, exceso de calorías por porción. Uh -huh. ¿sí? Acuérdense que también el exceso de calorías, esa indicación... O ese sello viene porque alguno de esos nutrientes críticos está tan en exceso que aumenta mucho las calorías. No todos los productos tienen que tener todos los sellos. No, por ejemplo... ¿Cuántos son en total? Son siete advertencias. Más eh, en la parte que es edulcorante y... No, están, incluidos ah, están, están son incluidas Son cinco octágonos ah, y dos advertencias, menciones que avisan, no dice cuánto traen... Uh -huh. No, solamente mencionan que lo contienen, edulcorantes y cafeína, que ambos no son recomendados en niños, por ejemplo, sí. ni la cafeína ni los edulcorantes y hay que ver qué adulto realmente le conviene consumir cafeína de acuerdo en el contexto sí, en el totalmente. que está. Pero los adolescentes están muy de moda ahora las bebidas energizantes sí, sí, sí. y como está tan este, cuestionada el azúcar, han salido bebidas energizantes con edulcorantes, entonces por ahí está, están tomando esas que tienen, cafeína, edulcorante. Sí, pero toman en la tarde, o sea, no sí, es que toman cuando sea en cualquier momento como algo como no normal. Moda, como una moda. Como necesitan para estar más activos. Y, y peor, porque encima vieron que en la adolescencia es una etapa bastante complicada, ¿Qué? en donde <risas> las hormonas y, y el estado de ánimo fluye y fluctúa muchísimo, y mucha depresión en los adolescentes y este tipo de bebidas genera hiperactividad, ansiedad, eh, problemas para concentrarse, imagínense que tienen que estar estudiando. Claro. Otro que... tema aparte, la alimentación Entonces, y los jóvenes. Vamos a hablar total. de ese o tema y vamos. Pero está bueno tener sí, que sí, los papás sí. tengan en cuenta eso que está diciendo: todas estas bebidas energizantes no después son. después no buenas. pueden dormir, eh, y yo, justamente en la adolescencia es una etapa que se necesita descansar mucho por uh -huh. procesos cerebrales, uh -huh. que por ahí a veces hasta están eh, mal catalogados como vagos y demás porque duermen mucho, pero es algo normal en esa etapa de la vida. Imagínate Bien. estar estimulando a todo el tiempo con esa bebida que hasta claro. aumenta la presión, el ritmo no, lo, cardíaco. Lo, lo, lo vamos a tocar, pero no queremos terminar la entrevista, sino antes terminar de leer los mensajitos que nos han mandado. A ver. Uy, este, mira qué largo. Qué bueno que haya una ley que ayude a nuestra salud. Espero que ese sello se extienda a otro ámbito. Por ejemplo, a los bares, fast food, sandwicherías, parrillas, donde las ofertas son papas fritas, mayonesa, chorizos, chinchulines y no tiene ningún plato advertencia alguna. Y ni hablar en familias, en la línea de pobreza, donde los guisos son los platos principales. Allí no hay advertencia que valga. Por ejemplo, en comedores populares, mucha ley, mucho plazo, poca empatía con la realidad, saludos y buen programa. Bueno, un mensaje bastante importante para, para tener en cuenta. Felicitaciones por el programa. La verdad que sí le estoy prestando atención al etiquetado frontal y me llama mucho los excesos en LOL. lo live. Bueno. Después Ajá. vamos a hablar, vamos a seguir leyendo mensajes. Hola, buenas tardes, soy Valeria Flores y hoy fui a una nutricionista especialista en diabetes, ya que tengo la enfermedad. Me explico que no sirve mucho estos logos, sería mejor que desde la primaria enseñen sobre alimentación. Bueno, han llegado, han siguen llegando un montón de mensajes, muchísimas gracias, la verdad que nos encanta cómo se, se van copando con el tema, tenemos que cerrar nosotras, sí, tenemos porque que nos cerrar. queda un montón de programa. Te, tenemos que dejar, ahí estaba tu Instagram recién en pantalla Muy para bueno, bien, que la gente te gracias. pueda consultar. Eh, gracias por todo y la verdad que hay un montón para hablar. Pero hay bueno, un montón. Lo único miren, que quiero mencionar sí. más que nada por la gente que está en la casa y que está interesada en aprender un poquito uh -huh. más, en, si tienen dudas, porque como esto de las etapas todavía no los vemos en todas las góndolas, en todos sí, los sí, sí. productos, hay una calculadora del ANMAT, uh -huh. ¿sí? hecha por el gobierno, digamos, la pueden googlear, calculadora ANMAT, y ahí pueden poner la porción de acuerdo a lo que dice la etiqueta del producto que tenemos dudas pueden ir completando rápidamente esas pequeñas porciones y la calculadora te avisa si cumple o no con la primera etapa o con la segunda etapa ah, mira. la verdad que es algo muy práctico muy rápido, sobre todo para quien está eh, queriendo saber más acerca de lo que está consumiendo ¿Vas al súper con esa calculadora? No, no, ponele, vos vas, comprás lo que vos no sé. consumís habitualmente y tenés dudas, recién me preguntaban ay, en la Sprite perdón, en una de las gaseosas uh -huh. no había eh, etiquetado y en la otra sí, yo dudo, esta también debería tener, y en realidad pasa esto, tal vez esa es de un lote más viejo, todavía no tiene el claro, sello, claro, si claro. tenemos duda y es algo que consumimos siempre, podemos entrar a esa calculadora que está mira a disposición bueno. de todos, y poner ahí los datos del producto y evaluar, y ver rápidamente si te, tiene los sellos o no, si cumple o no la ley. Pero por favor, Bien. Emilia, qué bueno, muchísimas mira. gracias, Emi. Oh, esa, ahí esa entra, es la Exactamente, Increíble. el alimento, la descripción, la, la porción, red. que es importante, por ahí a veces las porciones dicen tres galletitas, entonces son 50 gramos, ponemos 50 gramos que es la porción. Después ponemos cuántas calorías dice que tiene por porción, cuántas grasas. La, la misma información que te va diciendo ahí es la que aparece en la tablita nutricional. ¿Y el resultado? Y después da? ponemos, abajo creo que hay un, aprieta un, un enter. Sí. Ahí, Ay, ver, ahí resultados, ver resultados uh -huh. y ahí te aparecen las dos etapas y si cumple, cubre con una etapa o con la o otra la o otra. si tienes sellos o si no los tiene.